No, ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Una herida de bala yo. ¿Eh? Estoy mareado, yo no sé. ¿Y no tú estabas? ¿Tú no ¿Es robando? No, yo no estaba robando, yo estaba sentado tranquilo en la casa. ¿Dónde ocurrió Yo tengo testigo donde yo estaba sentado. Ah, claro. ¿Y por qué tú entiendes que tú estás enfrentado? Yo no sé, yo no sé de eso, yo creo que estoy amareado, ¿eh? ¿Cuál es tu nombre? Dauri. ¿Dauri qué? Dauri Santa. Yo sí. le sí. tomo a la llama de tu mujer. ¡Va, va! ¡Va!